En el marco de lo que sería una carrera de posgrado este, que está en este momento en, en proceso de acreditación, pero que va muy bien en cuanto a su evaluación por parte de, de la CONEAU, eh, y ya ha sido aprobada por otra parte, por supuesto, en nuestro Consejo Directivo y en el Consejo Superior, se empiezan a dar seminarios que son acreditables a esa carrera. Comenzamos con un seminario que trata básicamente de la política universitaria. Eh, la dicta la docente eh, Cinta Waschenbaum que es de filosofía y letras de la uva después se van a dictar posteriormente otros que tienen más que ver con la parte epistemológica eh, los paradigmas que existen en científicos tecnológicos en cuanto a salud y alimentación que también es muy interesante y posteriormente este, también se va a ver un seminario metodológico que ya empieza a trabajar este, todo lo que es un trabajo final integrador que van a hacer en, en, en la carrera. Los destinatarios eh, son todos aquellos eh, profesionales eh, universitarios o bien pueden ser también profesores que tienen un título de cuatro años que eh, ejerzan la docencia o tengan interés en ejercerla en lo que es la salud y la alimentación. O sea, es una carrera o todos estos seminarios están este, enfocados a eh, circunscribir la docencia en esos campos disciplinarios. Comenzamos el 7 y 8 de abril. Eh, los seminarios son espaciados, están más o menos programados uno por mes eh, para que puedan ser más factibles de, de cursar. Eh, generalmente se desarrollan toda la jornada del viernes y la mitad del sábado, la mañana del sábado. Y bueno, están todos invitados, este, es nuestro interés brindarlo para toda la Universidad de Entre Ríos y, y de otros profesionales que están acá.